En la expresión de, del arquitecto de representación del grupo hablaba de, de la vinculación que cada rafaelino tiene con, con el edificio. Y sin duda que es múltiple. Los que vieron su esplendor lo disfrutaron, quienes trabajaron, quienes compraron. Y de toda otra generación que le tocó ver eh, la caída... Eh, y esa esquina en la que año tras año no pasaba nada. Del esplendor de quienes decidieron invertir, invertir mucho, posicionando en ese momento una actividad comercial muy fuerte en la ciudad y de fuerte impronta eh, regional, eh, marcando sin duda eh, una referencia para proveerse de lo que sea. Sin duda, que el camino que quedaba después de todos los tiempos que el sector privado tuvo para realizarlo era una intervención donde el Estado, en nombre de la representación que, que da la, la ciudad en su conjunto, reclamando algo que le permita volver a poner en valor en su esquina, es lo que recoge Alcides y presenta un proyecto de ley. Y a esta querida provincia la hemos hecho desde cada pueblo desde cada colonia con el mismo valor y el mismo esfuerzo que si se reconoce en el rescate de un inmueble en grandes ciudades también lo tiene que hacer en las en las pequeñas y particularmente en una región que puso y mucho en el desarrollo de su actividad económica para el desarrollo de esta, de esta provincia por lo cual eh, ese tironeo de si se aprobaba la ley, de si los recursos lo ponía toda la provincia o una parte en la provincia y la otra la tenía que poner la ciudad, eh, decisión superada, los recursos lo puso la provincia como los puso en otras oportunidades eh, y lo seguirá poniendo en el rescate de inmuebles con alto valor que le puedan permitir a la comunidad santafesina en su conjunto saber que desde la historia también se puede hacer presente y se puede hacer futuro sobre todo. Y desde la historia estamos haciendo futuro. Desde la historia se está convocando a jerarquizar un lugar que vuelva a ser convocante a nivel ciudad, que vuelva a ser convocante a nivel regional. Y es el deseo desde este aporte que hace y ha hecho la provincia y seguiremos haciendo en acompañar eh, las acciones en esa infraestructura y en todas las otras que ustedes ven a diario, lo hacemos en el pleno convencimiento de que son las acciones que nos permitan integrar plenamente a nuestra, a nuestra provincia, generar arraigo, generar ese equilibrio poblacional que tanto necesitamos y fundamentalmente a partir de lo que va a generar seguramente esta obra, no solamente trabajo en el momento en que se realiza, sino que el sector servicios será el que impulsará nuevas actividades y nuevos, eh, y nuevos empleos. Y esas son las obras importantes con las que estamos trabajando en toda la provincia.